El Charro de Huetitán ha cumplido ya dos años desde su fallecimiento, pues fue el 12 de diciembre de 2021 cuando el mundo de la música mexicana se vistió de luto ante la lamentable pérdida, la cual dejó un gran vacío en el corazón de millones de mexicanos. Ahora la familia Fernández está saliendo adelante del profundo dolor que le dejó la muerte del famoso cantante y gran padre de familia. Tanto así que la viuda del de Chente, Doña Cuquita, fue captada viendo cómo estaba festejando en un año nuevo pero haciendo lo inimaginable. A través del Instagram de La Lengua TV dieron a conocer una fotografía de cómo la fiel acompañante de Vicente por toda su vida, Doña Cuquita, se le ve muy a gusto tomándose un enorme tarro de cerveza y es que nunca antes se la había visto de esta manera. Cabe resaltar que la foto fue compartida por las historias de Alejandro Fernández inicialmente, posteriormente se viralizó.